soy escritora y yo escribo porque de, yo, yo soy de, de México pero crecí en Iowa y yo nunca pude encontrar libros que uh, se trataban sobre mí. Nunca me miré representada en los libros en la escuela y yo escribo para que los cuentos míos y de muchos inmigrantes también se han uh, contados porque son válidos nuestras experiencias son válidas y hay otras personas que también han vivido lo que yo he vivido y debemos marcarlo allí para que esté para que todos puedan tener acceso a eso y y también escribo para sanar uh, porque por medio del testimonio podemos sanar sí eh, el libro se llama We the Interwoven Volume 3. Ahí está mi, mi historia que, que, se, que está titul, titulada Más que un pedazo de papel. Muy y bien. está en inglés y en español.